Creo que es evidente que están aprovechando esto para recortar aún más libertades y que sobre todo es un ensayo ante los futuros estados de alarma y toques de queda por todas las protestas y revueltas que van a venir y ellos son conscientes de ello. De hecho, ya llevan mucho tiempo preparándose, como por ejemplo preparando también al, al ejército para ejercer de antidisturbios. Hace escasos meses aparecía una noticia al respecto y que también están aprovechando todo esto pues, para blanquear a los cuerpos represivos, al, al ejército, eh, haciendo que la propia población eh, ejerza de, de policía, eh, se les aplauda. Eh, todo ello eh, forma parte de, de una clara estrategia de, de blanqueo de cara a, como digo, cuando tengan que reprimir todas esas protestas que van a venir ante el aumento de la miseria, ante la falta de verdaderas ayudas que niega este gobierno por ejemplo también el, el control de los móviles que no es nada nuevo eh, pero que mmm, sin ningún tipo de reparo ya hacen público que pueden eh, acceder a nuestros datos a nuestra localización eh, siempre vendiéndolo como que lo están haciendo como con toda vigilancia eh, por nuestra seguridad por, por nuestro bien eh, cuando lo cierto es que por ejemplo eh, hace escasos días se aplicó la ley mordaza, esa ley mordaza que el gobierno prometió tumbar en otra de sus numerosas falsas promesas, aplicaron la ley mordaza contra un grupo solidario que ayudaba a personas sin recursos a poder adquirir, por ejemplo, alimentación. Otro claro ejemplo de cómo la represión no descansa ni en estos momentos son los repetidos abusos policiales que han quedado documentados y otros tantos que no han podido ser grabados eh, con el aplauso como decía antes de tantas personas a las que han hecho interiorizar que eso no solo es legítimo sino también necesario abusos policiales que se dan en barrios obreros eh, y que por ejemplo a la infanta Elena que se fue de cacería durante el confinamiento pues lógicamente eh, a ella no la han golpeado a ella no la han detenido como tantos otros ejemplos de personas adineradas que se han desplazado a sus chalets en la playa o en la montaña eh, con total impunidad. ¿no? Como siempre, los, los abusos, eh, las, las fechorías de los cuerpos represivos son contra la clase obrera y los sectores populares. También otro ejemplo claro es cómo eh, la Fiscalía ha denunciado a más personas por eh, alegrarse o desear la muerte de políticos, de banqueros o de otro tipo de de opresores, no. todo ello con un gobierno mal llamado de izquierdas, mal llamado progresista, que está normalizando la presencia del ejército en las calles, eh, especialmente en sitios como Euskal Herria y, y Cataluña, donde por esa opresión nacional o por esas luchas eh, recientes, pues eh, que el ejército pueda eh, patrullar las calles con, con total impunidad, eh, lo hace especialmente eh, humillante, especialmente sangrante, eh, una situación con la que desde luego después del 1 de octubre en Cataluña eh, hubieran soñado no poder sacar al ejército a las calles con, con tanta facilidad, pues ahora lo están haciendo con la excusa del coronavirus. Eh, nos quieren vender que sacan al ejército para desinfectar, cuando esas tareas las podrían realizar otros colectivos, otros sectores, eh, pero es que realmente no se limitan solo a desinfectar, aunque cabe decir que los propios bomberos han denunciado el alto coste de la unidad militar de emergencia y también su ineficiencia, pero es que además hay otros tantos militares paseándose por las calles armados sin hacer ningún tipo de tarea de desinfección y que nos cuenten eh, qué finalidad tiene entonces que, que se pasen armados por las calles como si así estuvieran combatiendo el virus. Pues está todo muy claro, como decía al principio, que se hace para normalizar su presencia de cara a utilizarlo en futuras ocasiones cuando eh, la policía no les baste para reprimir todas esas luchas que sin lugar a dudas se van a dar y ellos se están preparando eh, para eso y nosotros también deberíamos eh, prepararnos, desde luego. Que el propio rey, después de todos los recientes escándalos de corrupción, eh, como siempre con, con total impunidad, aparezca vestido de militar, dando una rueda de prensa, también es una clara declaración de intenciones. Si todo esto eh, hubiera pasado con un gobierno del llamado trifachito, eh, muchísimas personas estarían hablando de, de fascismo, estarían pidiendo que se les linchara, bueno, en fin, estarían realizando amplias campañas de, de denuncia, ¿no? Pero como esto sucede con Unidos Podemos y con el PSOE parece que no pasa nada y mucha gente, eh, a crítica, a sectaria y fanática, votante de, de estos partidos lo justifica absolutamente todo y si unos militarizan las calles está mal, pero si lo hace su falso gobierno progresista, pues está muy bien y resulta que, como decía el PCE, el ejército está al servicio del pueblo. ¿no? Todo esto es muy peligroso porque normalizar este tipo de, de situaciones hace que nuestra ausencia de, de libertades pues aún, se, aún se agrave más. Queda por ver también eh, cuánto tiempo más se estira el chicle del coronavirus como excusa para limitar aún más eh, el derecho de manifestación, de reunión, etcétera, etcétera, porque ya hemos visto cómo a nivel laboral han aprovechado todo esto para eh, atentar aún más contra las ya nefastas eh, condiciones eh, laborales tan deterioradas, por otra parte, por las tres reformas laborales de los gobiernos del PSOE y por la reforma laboral del PP que prometieron tumbar y que tampoco han... Han derogado. Por eso creo que es muy importante que desde ya denunciemos eh, esa maniobra por todos los medios y nos preparemos, nos organicemos para la, la lucha necesaria en las calles para plantar cara y conquistar eh, todo aquello que nos niegan y a la vez eh, intentar evitar que se normalice tanto eh, la presencia militar en las calles y los abusos policiales.